Sí es cierto. <ríe> ¡Jefe! Permíteme. ¿Cuál? ¿Qué quieres? ¡Renuncio! Tú no me puedes renunciar. ¿No? ¡No! <ríe> Estás despedido. <ríe> me corrió. Ya ven, nana. ¿Para qué lo anda alborotando? Ya me lo corrieron. Ahí estaba. ¡Renúnciele, Renúnciale, renúnciale, renúnciale. y qué renuncia? <risa> ¿Quieres? ¿Quieres? Sí. ¿Qué? Ah, no. ¡No! ¿Qué pasó ahora que hiciste? Deyanira y Dayana me quieren forzar a hacer cosas. Explícame antes de que piense mal. Mejor ni me expliques. Es que Deyanira quiere que Dayana tenga su primera cita, pero Dayana no quiere. Y como no se ponen de acuerdo, tengo que decidir yo. Pues es que ¿a quién se le ocurre casarse con una desconocida para cobrar una herencia? ¡A ti! ¡Fue tu idea, tonto! <risa> Ay, ¿Desde cuándo acá me haces caso? ¿Sabes qué? Como que este elixir me está aclarando las ideas. Ya sé lo que puedes hacer. ¿Qué? Decide algo que le dé gusto a las dos. Eso no me sirve de nada. ¿eh? ¿Qué les digo? Ay, no Bueno, para cosas tan específicas, Necesito terminarme una botella o tal vez dos. Ya, Charlie, no te hagas el que la Virgen te habla. Manda a la Dayana a su cita. Que no, Charlie, yo no quiero salir. A ver, ¿cómo ven si mejor eh, decidimos algo eh, neutral, no? Así como... Con...